Bienvenidos a un nuevo video más de FIFA Mobile. En el video anterior les chicos les hablaba de la forma en que iba yo a cambiar mis doblones y de cómo iba a ser posible que sacara a 6 de los 7 capitanes maestros de la búsqueda del tesoro. Así que faltan 3 días para que acabe el evento. Como verán tengo eh, cerca de 6.260 doblones. Así que voy a empezar a canjearlos porque si no se me vaya el tiempo y pues no quiero perder este evento. Así que vamos primero a lo que es al mapa 1 el mapa 1, como sabrán, es de recabar puras monedas en cada, en cada nodo. Son, creo que son 9.8 millones de monedas. Así que vamos a estarlos cambiando hasta llegar hasta Pellegrini y José Callejón. Eh, yo creo que para que no no sea tan, tan tan largo el video ni tan, ni tan enfadoso, pues, ¿qué les parece si hago unos pequeños cortes? Y nos vemos ya que llegue ahí con este Pellegrini. Unos momentos después bueno, ya estamos aquí de vuelta, Este, ya estoy en el penúltimo modo, penúltimo nodo, perdón, antes de llegar a este Pellegrini. que Ya es tiempo de reclamarlo, son 50 doblones y me van a dar medio millón de monedas y a Pellegrini, capitán maestro de GR92. que vamos por él. Reclamarlo. Vamos a darle aquí en tocar. Se viene primero el medio millón de monedas. Y se viene Pellegrini. Le di ahí en, en abrir todo. Vamos a ver sus stats. Tiene 109 de ritmo, 91 de tiro, 102 en pases, 103 en agilidad, tiene buena velocidad al espintar, tiene regate de 104, tiro lejano de 103, potencia de tiro 93, entrada de 105, agresividad de 104 y reacciones de 107. No está nada mala carta, no uso MC en mi alineación, así que no, no lo voy a usar. Yo creo que lo voy a dar ya sea de experiencia o a lo mejor lo voy a ocupar para una subida de rango ahora vamos por José Callejón igual yo creo que voy a hacer una pequeña pausa y ya que esté con él pues regresamos aquí en el video para que no no estén ahí ustedes esperando unos momentos después bien pues ya estoy aquí en el último nodo para reclamar a José Callejón así que voy por él son 100 doblones y la recompensa son un millón de monedas y a José Callejón maestro capitán de GR92 un extremo derecho eh, tampoco lo voy a usar en mi alineación, ya que de extremo derecho tengo a Salat de jugador del mes. Así que pues, igual no sé si lo voy a usar como experiencia o bien para una subida de rango. Vamos a darle aquí a, a José Callejón. Vamos a ver sus stats. Tiene 123 de ritmo, 108 de tiros, 97 de pases, 100 puntos de agilidad, 132 de velocidad al espintar, 120 de regates, 113 de finalización. Tiene una potencia de tiro de 97 101 en tiro lejano 119 en posicionamiento La verdad es que es una, una muy buena carta eh, Estuve viendo las stats comparadas contra Salah Y la verdad es que le gana un poco más Salah Así que pues no lo voy a, a, a cambiar Lo voy a dejar Y voy a, voy a usar, perdón, a este callepón eh, callejón para, para algo más eh, Pues ahí está ya De, de hecho hemos, bueno, él, he desbloqueado el logro el logro, si no, no recuerdo, era el trofeo y un kit. A ver, vamos a ver. Por acá. Ajá, es el trofeo de la búsqueda del tesoro y el kit de pirata. Así que pues, vamos a recogerlo. Ahí está el trofeo de la búsqueda del tesoro y el kit pirata. Bien, pues de momento, este, yo creo que hasta ahí, hasta ahí lo voy a dejar, este, nada más quería completar lo que es el mapa 1 eh, para el mapa 2 yo creo que eh, se lo va a traer en un próximo video donde voy a sacar ya a este Arnautovic y a Miquitarian igual es GR-94, eh, Arnautovic y Mkhitaryan es creo que es 95 es un MCO pero se lo en un próximo video pero ahorita lo que voy a hacer con Pellegrini y con C Callejón es de que vamos a subir un poco más el GRL a mi equipo así que vamos a darle a entrenar a este Cristiano Ronaldo lo voy a llevar a un GRL 100 Creo que ya, ya es justo necesario que lo lleve un GRL 100. Me faltan 5 eh, puntos de GRL para llevarlo a 100. Y voy a entregar a, a este de Frel, a Muriel, a Yuba. Vamos a ver a quién más. Creo que de momento van a ser todos los que voy a entregar. Voy dar esta recompensa, recompensa. Esos puntos de experiencia de 50 mil. A que suba. Y vamos a entregar las eh, fichas de 25.000 puntos de experiencia que hemos estado recabando este en la búsqueda del tesoro. ¿Dónde están? Estas okay, es aquí. Vamos a ver cuándo se llega para llegar hasta serle 100. Bien, pues ahí está ya. Está ya la experiencia que requiere Cristiano Ronaldo para llevarlo a un 100. Y se van a ir con él 2.645.000 monedas vale aquí confirmar y listo se viene cristiano ronaldo con gerles 100 puro ya más 11 de reporte de habilidad vamos a ver esas stats como quedan le quedan 128 en ritmo 127 en tiros 127 en agilidad velocidad de la de 137 regates en 133 finalización de 133 potencia de tiro y tiro lejano de 120 reacciones de 131 muy bien muy bien quedó la verdad este, no lo voy a subir ahorita en el momento de rango ya que no tengo su, su, su carta eh, duplicada Voy a usar el, el, el, la carta de 95 pero, pero no creo que, creo que me la voy a guardar mejor Porque este, pues se me hace un desperdicio toda la experiencia y monedas que le invertí Así que mejor voy a esperar a ver si consigo un, una carta eh, básica de 90 A ver si encuentro una barata en el mercado Vamos ahora este, a pasar mejor a entrenar ahora a Mohamed Salah. Igual también lo voy a llevar un GRL 100. Y para ello vamos a usar las fichas de experiencia de 25,000. Que nos ha estado dando el evento de la búsqueda del tesoro también. Vamos a ver cuántas se lleva. Tengo 184. Vamos a ver cuántas quedan. Bueno, se llegó un poco más de 151... 151 fichas de 25.000 puntos de experiencia y se van a ir este 5.182.000 monedas para llevarlo a un GRL 100 nada más a Mohamed Salah, así que vamos a darle aquí en enviar, ahí está ya la carta de Mohamed Salah en GRL 100 puro más 11 de reposo de habilidad, vamos a checar sus stats como queda, queda con 128 de ritmo, 124 de tiros, 102 en fases, 126 en agilidad, queda con una velocidad de pintar también de 137, 133 en regates 133 también en finalización, perdón, 132 en, en, en posicionamiento. No tiene muy buena potencia de tiro ni tiro lejano, es lo que no, no, no me gusta, pero ahí en fuera la carta está bien, está genial. Y ahora sí, a este vamos a subirlo uno de rango para lograr llegar a un GRL 113, chicos. Así que tengo su carta duplicada, yo tengo dos. Eh, una que me salió este en algún evento y gratis y la otra que la había comprado con, con tiempo anterior pero pues vamos a usar una de ellas ahorita con el duplicado para la carta eh... ajá, ajá, ajá, ajá. Me falta me falta no es cierto pues me falta este me falta llevar este a, a llevar ese callejón a un perlet de 95 ¿sí? pues se me había olvidado eso vamos a devolvernos, vamos a agarrar este a José Callejón para subirlo a Herald 95 Ahora lo que estoy pensando es de que me van a hacer falta los puntos de experiencia porque si mal no recuerdo ya no tengo puntos de experiencia para llevarlo un Herald 95 vamos viendo, tengo Suárez de 92 pero a ver uy llega justo, llega justo, déjame ver si tengo más experiencia que no creo vamos a ver cuántas fichas de 25 me quedaron, creo que me quedaron como 33 no sé si con esa sea suficiente para llevarlo eh, Dos puntos más de GRL Vamos a entregárselas Uy, justo Justo llego, bien Vamos a darle esta de 2000 estas de y Con eso chicos, con eso Justo llego con las fichas de, de 25 puntos de experiencia que me quedaban Y lo voy a entregar a, a, a GR95 y se va a, Y me va a costar un millón 363 mil monedas darle, que continuar, Vamos más a este caso está rápidamente a ver cómo queda con carta de 95, queda con 137 al sprintar, 128 en regate, 120 en finalización, 105 en potencia de tiro, 106 en tiro lejano, 127 en posicionamiento, eh, como les decía lo había comparado con la carta de Mohamed Salah y estaba ligeramente arriba este Mohamed Salah, es por eso que me lo voy a quedar, aunque la verdad que la carta de José Callejón me gusta bastante como está el diseño, pero pues ahorita ya tengo muy muy entrenado a Mohamed Salah, así que es por eso que me voy a inclinar por ahí. Y además pues ya está listo para subirlo de rango, así que pues vamos a entregarlo una vez. Okay, entonces ahora sí se viene al recién este eh, mejorado José Callejona, que era el 95. Para desbloquear. Vamos a poner la carta duplicada de Mohamed Salah. Y dejarle básico 90. Yo creo que voy a, voy a dar este Lewandowski. No, voy a dar a Jonas Vamos a, llegar a Jonas. y se van 2 millones para subirlo uno de rango a Mohamed Salah vamos a dárselo y listo ahí queda con su uno de rango ya Mohamed Salah ya para el segundo creo que pide eh, la carta duplicada muy bien un GRL 91 básico y uno de GRL 96 mejorado no está nada mal vamos a ver cómo quedó este el equipo Ahorita de momento tengo ya a Cristiano Ronaldo Tengo a Maldini, tengo a Petit Tengo a Rodríguez y tengo a Mohamed Salah Ya en Perles 100 puros Así que pues ahí quedó Yo creo que este, en el segundo Video que es donde voy a sacar a este Arnautovic y a este Mikitarian eh, que queda un 112 108 o oh, canijo, sí que quedó en 100 ciento, en, ciento, en 112. Yo, yo había preparado ya la miniatura porque quedaba según yo en, en, en, ciento, en 113, pero al parecer no. Déjenme hacer un, un pequeño corte y ahorita regreso con ustedes. Una hora después, bueno, ya estoy de vuelta aquí en el juego. Este no sé qué pasó. Yo creo que se bugueó con la subida de rango porque pues, ya había hecho mis cálculos para haber quedado en un grl 103 y pues el, el juego me mostraba un grl 112. No sé qué fue lo que sucedió, pero bueno, ahí está ya, está el GRL113. Y bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si así fue, por favor, no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor, no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.